Podemos? I don't know. I'm sorry, y'all. Like, we gotta do it. We gotta do it for the culture. <laughs> Mi gente, de Waltam! Estoy aquí porque quiero hacer historia. Waltam merece mejores escuelas, transporte público y viviendas asequibles. La administración de hoy nos vendió. No es coincidencia que el alquiler subió tanto. Tenemos la tercera renta más alta del estado. Quiero ser tu alcalde porque Walton tiene potencial fenomenal. Necesito tu ayuda para hacer este sueño posible. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos un, al un alcalde que va a luchar por nuestro pueblo. Necesitamos un futuro. Inclusivo y con igualdad. Espero ganar su apoyo y su, su apoyo para ser el futuro alcalde de Huerta. Gracias. Woo! Woo! Thanks everyone. Uh, just more stuff will be on the way. Um, if you go to our link, uh, there's an opportunity there to support us. Uh, but we look forward to rolling out a platform um, and going door by door and learning more about what the people want and what the people need. So thanks again for everyone who made it. I'm happy to answer any questions, uh, since it's, this is a press conference, but uh, we'll keep it to a few if there's any media here that wanted to ask anything. We're cold, right? <laughs> <laughs> well, thanks to everyone for being here, and uh, we look forward to working with everyone here. Thanks again. Woo Thank you. Can we get a group photo? You guys want to grab a group photo?